¡Hola oh, de tu madre! Inspector Archundia, ¿está preparado para un dito inolvidable? <tose> <tose> <tose> ¡Que mi verdad! <tose> ¡Polainas! Mi canal está muriendo. Pero qué tal si. Digo que soy tipo para que me hagan referentes en sus voces. Así ganas sus. <tose> Eres <tose> ¿Qué tal si hago un asalto? ¡Abre un asalto! ¡Esto se pone! ¡Esto se ¡Asalto! <risa> ¡Sí! ¡Asalto! ¡Asalto! ¡Sí! ¡ El Principito, aunque tuviera bello, una bomba va a explotar. Sálvese el que pueda, va a explotar. Me voy a asesinar. Que no, que es broma, que veo. Sé si es que te lo crees todo, coño, de verdad, eh.